hola bienvenidos en esta oportunidad vamos a hablar del análisis foda vamos a dividir este video en dos segmentos en el primero vamos a hablar de cuál es el lugar que ocupa el análisis foda en la planeación estratégica y en la segunda parte vamos a realizar un ejemplo práctico utilizando en excel así que bueno manos a la obra lo primero que tenemos que hacer es contextualizar y entender para qué sirve el análisis foda el Análisis FODA es una herramienta propia de la Administración Estratégica y fue creada en la década del 60 en la Universidad de Stanford. El Análisis FODA se inscribe dentro del proceso de la planeación estratégica. Entonces, primero la empresa deberá establecer la misión y la visión, luego realizar una auditoría externa a través de las cinco fuerzas de Porter, por ejemplo, o el Análisis PES, y luego hacer una auditoría interna a través de la cadena de valor. Una vez realizadas estas auditorías, se establecerán los objetivos de largo plazo de la organización y en el siguiente paso se deberán generar, evaluar y seleccionar las estrategias. Es acá donde entra en juego el análisis FODA que debe conciliar las fortalezas y las debilidades de la organización con las amenazas y las oportunidades del mercado y cuyo objetivo es generar la mayor cantidad posible de alternativas estratégicas que luego serán evaluadas bien acá tenemos la estructura de la matriz de análisis foda por un lado tenemos los datos que provienen de la auditoría interna a través de la matriz de evaluación de factores internos la efi que serán las fortalezas y las debilidades y por otro lado tenemos los datos provenientes de la auditoría externa matriz de evaluación de factores externos f oportunidades y amenazas en el centro de la matriz se deberán combinar las fortalezas con las oportunidades debilidades con las oportunidades luego amenazas con fortalezas y por último las debilidades y las amenazas pero vamos a verlo en la práctica bien acá tenemos entonces la matriz foda tenemos que buscar los datos de la auditoría interna en la matriz F en el caso de que no tengas hecha la matriz F y la matriz F te invitamos a ver el video anterior donde explicamos cómo llevarlas a cabo en nuestro caso acá la tenemos preparada entonces vamos a tomar los datos de esta matriz y las vamos a copiar y lo vamos a pegar en la matriz FODA oportunidades vamos a pegar pegado especial como valores hacemos lo mismo con las amenazas pegado especial valores y luego vamos a la matriz de evaluación de factores internos copiamos pegamos las fortalezas como valores y por último Las debilidades, lo pegamos como valores. Bien, llega el momento entonces de empezar a generar las estrategias, que es el objetivo de la matriz. En el primer punto vamos a empezar con las estrategias FO. Estas estrategias van a buscar convertir las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades de mercado. En nuestro caso, a modo de ejemplo, vamos a poner una primera estrategia FO. Que le vamos a poner un número. Y vamos a decir que con la fortaleza 1. La fortaleza 2. La fortaleza 5. Combinadas con la oportunidad 1. Y la oportunidad 2. Se va a desarrollar una estrategia de diversificación de mercados a nivel regional es importante remarcar que en este punto no se están definiendo las estrategias que efectivamente se van a realizar sino que se está haciendo una generación de ideas como si fuera una tormenta de ideas para generar la mayor cantidad de estrategias posibles combinando en cada caso entonces esto tendremos luego que generar otra y otra y todas las que sean posibles en una segunda instancia se van a trabajar las debilidades con las oportunidades. Estas serán las estrategias 2. Y el objetivo de esta estrategia es superar las debilidades que enfrenta la organización. Entonces vamos a poner debilidad amenaza 1. Y aquí combinaremos, por ejemplo, la debilidad 5. La debilidad 5 con la habilidad o la oportunidad 5 y vamos a generar un programa de capacitación para docentes en tecnologías de la información en tercer lugar abordamos el desarrollo o la generación de estrategias FA, que buscan aprovechar las fortalezas internas para reducir el impacto o evitar las amenazas del entorno. Acá entonces pondremos fortaleza, amenaza 1, y diremos que, en este caso se combina la fortaleza 1 con la amenaza 1, y se plantea afianzar la imagen y el posicionamiento de marca con un programa de comunicación institucional para fidelizar la base de clientes actuales. Luego pasamos a la generación de estrategias DA. Estas estrategias representan el mayor desafío, ya que deben convertir debilidades internas en fortalezas y reducir así el impacto de amenazas. Si una organización enfrenta muchas debilidades y amenazas, es una organización que está en un punto muy complicado, de mucha exposición y de mucho riesgo. Se propone combinar la debilidad 1 con la amenaza 1 para establecer convenios de colaboración y o alianzas con empresas globales que puedan aportar los recursos financieros que a este emprendimiento le faltan. Bien, hemos generado entonces así estrategias para combinar debilidades con amenazas. Les recordamos que el objetivo de la matriz es generar la mayor cantidad de líneas de acción posible y de esa manera luego hacer una selección de cuáles son estas estrategias que son prioritarias o que prometen u ofrecen mejores alternativas y vías de desarrollo para alcanzar los objetivos de la organización. Les recordamos que como siempre tienen a su disposición la plantilla Excel que hemos usado en el video. Pueden descargarla en aprendizajeactivo.com.ar haciendo clic en la tarjeta que aparece en pantalla o buscando el link en la descripción del video. Espero que les haya gustado y les deseamos que tengan muy buenos días.